chat. Para generar un chat, primero activa el modo edición. Después selecciona la semana, tema, pestaña en la que se desea colocar el chat. Ahora da clic en la lista desplegable agregar actividad y selecciona la opción chat. Con base en el guión formacional, copia y pega el nombre de la sala de chat a generar.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 Para finalizar, presiona los botones Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios y mostrar.